¿Cuál será? Veo que está interesado en entrar por los intentos que está realizando. ¿Usted como entidad quiere saber? ¿La clave para abrir la puerta y entrar? ¿Quiere que le explique? ¡Vamos! Fenascol se pone la camiseta con el objetivo de visibilizar los derechos de las personas sordas. Además, velar por la protección y defensa de los mismos. Es por eso que desde Fenascol se está trabajando con las entidades públicas y privadas para que los espacios sean accesibles e incluyentes por medio de los ajustes razonables alcanzando el mejoramiento de la calidad de vida de las personas sordas. Penasco le invita a las entidades a que también se pongan la camiseta y se vuelvan un aliado. ¿Les gustaría? ¡Vamos! Conciencia Derechos Accesibilidad Inclusión Igualdad ¡Sí! ¡Lo logré!